porque cuando te cansas, pero te cansas de verdad. No amenazas más, no avisas, no ruegas, no esperas, no corres, no persigues, no miras, no te interesas más y te detienes. Cierras el libro, apagas la luz, bajas el telón y punto final. Hay momentos en la vida en los que uno se siente agotado, exhausto, cansado de verdad. En esos momentos, las amenazas, los avisos y las súplicas pierden su efecto y la energía para correr, perseguir, mirar o interesarse desaparece. Es como si llegáramos a un punto de no retorno en el que lo único que podemos hacer es cerrar el libro, apagar la luz, bajar el telón y poner un punto final. Pero, ¿por qué llegamos a este punto? ¿Por qué dejamos que el agotamiento nos lleve a detenernos de esta manera tan abrupta? La respuesta puede variar dependiendo de cada persona y de cada situación, pero en general, el cansancio extremo suele ser resultado de un exceso de exigencias, de responsabilidades, de presiones, de preocupaciones o de problemas. En algunos casos, el agotamiento es producto de una rutina que nos oprime que nos limita, que nos aburre o que nos desmotiva. En otros, puede ser consecuencia de una crisis, de un conflicto, de una pérdida o de un trauma. Y en otros casos, el cansancio puede ser simplemente una señal de que necesitamos un descanso, una pausa, un cambio o una nueva dirección en nuestra vida. Sea cual sea la causa, lo importante es reconocer que el agotamiento es una señal de que algo no está funcionando bien, de que algo necesita ser modificado, de que algo nos está afectando de manera negativa. Por eso, en lugar de resistirnos a este cansancio, de negarlo, de minimizarlo o de esconderlo, debemos aceptarlo como una parte natural de nuestro proceso de crecimiento y de aprendizaje. Aceptar el agotamiento implica reconocer nuestras limitaciones, nuestras debilidades, nuestras necesidades y nuestros deseos. Implica permitirnos descansar, desconectar, relajarnos y recuperar fuerzas. Implica también replantear nuestras metas, nuestros valores, nuestras prioridades y nuestras relaciones de manera que podamos alinearlos con lo que realmente queremos y necesitamos en nuestra vida. Así que, cuando llegue el punto de agotamiento, no tengas miedo de cerrar el libro, apagar la luz, bajar el telón y poner un punto final. Permítete descansar, recuperarte y reflexionar. Y cuando estés listo, vuelve a abrir el libro, encender la luz, subir el telón y continuar tu camino con más fuerza, más sabiduría y más claridad. Porque entendí algo elemental. Una persona que de verdad te quiere, no te desprecia ni te ignora. Al contrario, siempre busca la forma de estar a tu lado. El amor verdadero, presente y disponible. En la vida, uno puede encontrarse con muchas personas que dicen quererte, pero que en realidad te desprecian, te ignoran o te hacen daño. Son personas que te utilizan para satisfacer sus propios intereses que te manipulan para obtener lo que quieren, que te critican para hacerte sentir inferior o que simplemente te descartan cuando ya no les sirves. Pero, ¿cómo distinguir a una persona que de verdad te quiere de una persona que te usa o te desprecia? La respuesta es simple, una persona que te quiere de verdad siempre busca la forma de estar a tu lado. Cuando alguien te quiere de verdad, no te desprecia, ni te ignora. Al contrario, te trata con respeto, con cariño, con apoyo y con comprensión. Te escucha cuando hablas, te acompaña cuando lo necesitas, te anima cuando estás triste, te celebra cuando estás feliz y te respeta siempre, sin importar las circunstancias. Pero, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se construye una relación basada en el amor verdadero? La clave está en la presencia y la disponibilidad. Una persona que de verdad te quiere está presente en tu vida. Esto significa que está ahí cuando la necesitas, que te presta atención, que te dedica tiempo y que se interesa por ti y por lo que te sucede. Estar presente no significa estar siempre juntos, sino estar atentos y conectados, incluso cuando estamos separados una persona que de verdad te quiere también está disponible para ti esto significa que te apoya que te acompaña que te ayuda y que te protege siempre que lo necesites estar disponible no significa estar siempre de acuerdo o siempre dispuestos a hacer lo que el otro quiere sino estar dispuestos a escuchar a dialogar a entender y a negociar con respeto y con amor por tanto si quieres construir una relación basada en el amor verdadero, asegúrate de estar presente y disponible para la persona que quieres y espera lo mismo de ella. Aprende a escuchar, a dialogar, a respetar y a apoyar, incluso cuando no estás de acuerdo. Cultiva la confianza, la lealtad, el respeto y el cariño y disfruta de una relación en la que ambos se sientan amados y valorados. En definitiva, una persona que de verdad te quiere, no te desprecia, ni te ignora. Al contrario, está presente y disponible para ti, siempre buscando la forma de estar a tu lado. Así que no te conformes con menos, y aprende a reconocer y a valorar el amor verdadero en tu vida. Y sabes algo más. Hoy aprendí esto. Lo que está destinado a ser tuyo, ya está llegando a ti. Lo que nunca fue tuyo, empieza a huir de ti. Con el tiempo, todo tendrá sentido. Por ahora, soporta la confusión y concéntrate en vivir plenamente en el presente. No dejes que toda tu vida sea, seré feliz cuando, y sé feliz ahora. Vive plenamente el presente. Lo que es tuyo, llegará a ti. En la vida, a menudo nos encontramos esperando y anhelando cosas, el trabajo perfecto, el amor verdadero, el éxito, la felicidad. Y mientras tanto, nos sentimos perdidos, confundidos y ansiosos, preguntándonos cuándo llegará lo que tanto deseamos, cuándo se aclararán nuestras dudas, cuándo encontraremos nuestro camino. Pero lo cierto es que, aunque parezca difícil de creer en esos momentos, todo lo que está destinado a ser tuyo, ya está llegando a ti. Y lo que nunca fue tuyo, empieza a huir de ti. Con el tiempo, todo tendrá sentido. Por ahora, lo importante es soportar la confusión y concentrarnos en vivir plenamente en el presente. Es fácil caer en la trampa de vivir nuestra vida a través de la lente del «seré feliz cuando». Pero… ¿Cuántas veces has oído a alguien decir, finalmente he llegado a donde quería estar, solo para seguir pensando, ahora, si tan solo pudiera encontrar el amor verdadero, sería completamente feliz? O, estoy en una gran relación, pero si tan solo tuviera el trabajo perfecto, entonces mi vida sería perfecta. Este pensamiento nos mantiene atrapados en la felicidad aplazada, siempre esperando por algo más. Nos distrae de la verdad simple y poderosa que se encuentra en el presente. En lugar de esperar por algo más, debemos apreciar lo que tenemos en este momento, ser agradecidos por lo que hemos logrado hasta ahora y encontrar la alegría en cada momento del presente. La vida es un camino lleno de altibajos, pero cada momento tiene un propósito. Las experiencias, las emociones y las personas que encontramos son todas partes del camino que nos lleva hacia donde estamos destinados a estar. Si dejamos que la ansiedad, la tristeza y el miedo nos dominen, nos perderemos las lecciones que la vida nos está presentando. Debemos permanecer presentes, enfocados y concentrados en nuestro camino, incluso cuando todo parece confuso e incierto. Recuerda... Lo que está destinado a ser tuyo, ya está llegando a ti. Lo que nunca fue tuyo, está empezando a huir de ti. Confía en el camino y en las lecciones que la vida te está presentando. Vive plenamente en el presente y no permitas que toda tu vida sea, seré feliz cuando. Sé feliz ahora. Espera por lo que es tuyo. Dejar a quien no te amó, no es fácil. Debes perdonar. Pero recuerda esta frase. Decía mi abuelita, acuérdense que perdonar no significa volver a ser amigo o pareja de esa persona. Se perdona para estar en paz. No para continuar aguantado a gente que nos hace daño. Recuerda que ahora tú eres quien de verdad importa. No la gente, no quedar bien ante nadie. Ahora lo que importa es tu felicidad el que estés completa, el que seas fiel a ti. Prioriza tu felicidad, sé fiel a ti mismo. En la vida, a menudo nos encontramos tratando de complacer a los demás, de seguir expectativas y normas que no siempre nos hacen felices, de buscar la aprobación y el reconocimiento de los demás. Pero en realidad, lo que importa es nuestra felicidad, nuestra completitud, nuestra fidelidad a nosotros mismos es fácil caer en la trampa de vivir nuestra vida según las expectativas y deseos de los demás. Nos preocupamos por hacer lo que se espera de nosotros, cumplir con las obligaciones, seguir el camino que otros han trazado para nosotros, todo ello en lugar de buscar nuestra verdadera felicidad. Sin embargo, la verdadera felicidad y completitud solo se pueden encontrar al ser fieles a nosotros mismos, al seguir nuestros sueños y nuestras pasiones, al tomar decisiones que estén en línea con nuestros valores y nuestras necesidades. Cuando somos fieles a nosotros mismos, podemos encontrar un sentido de realización y plenitud que no puede ser encontrado de otra manera. Ser fiel a uno mismo no es siempre fácil. A menudo requiere tomar decisiones difíciles, salir de nuestra zona de confort, enfrentar la incertidumbre y el riesgo. Pero al final, vivir una vida auténtica es lo que nos llevará a la verdadera felicidad. Así que si sientes que te estás alejando de ti mismo, que estás viviendo una vida que no te hace feliz, es el momento de tomar un paso atrás y reflexionar sobre lo que realmente importa en tu vida. ¿Cuáles son tus verdaderos deseos y necesidades? ¿Cuáles son tus valores y prioridades? ¿Cuál es tu verdadera pasión? Recuerda, la verdadera felicidad solo se puede encontrar al ser fiel a uno mismo. Prioriza tu felicidad y completitud y busca la manera de ser fiel a ti mismo en cada aspecto de tu vida. No permitas que las expectativas y las normas de los demás te alejen de tu verdadera felicidad.